Es, él es apasionado de las nuevas tecnologías, según su biografía en Twitter, eh, le gusta el posicionamiento en buscadores, trabaja con las redes sociales, eh, lleva un montón de proyectos, hay uno que se llama Atrévete Solo, que es el que más me suena, pero no os digo nada más, os dejo con él, él completa su presentación, si lo cree conveniente, y empieza directamente con su ponencia. Gracias. Muy bien. Gracias. Ahora iba el aplauso. Antes no. Gracias. ¿Sí se oye? Ahora estoy comprobando que sí. Bueno, eh, muchísimas gracias primero a Andy por haberme ofrecido esta oportunidad de estar aquí con vosotros y por supuesto a todos vosotros por la asistencia. El, el tema que me han planteado la verdad que me da muchísimo miedo porque yo soy el primero que no me entero muchas veces de qué está ocurriendo con WordPress. Esta revolución que estamos viviendo en nuestras carnes de forma permanente a veces me desborda, ¿no? Y... Yo que vivo siempre estresado con los cambios en todos los sentidos, porque todos los días estoy apagando fuegos en social media, en SEO, en SEM, en, en mail marketing, móvil marketing, por suerte hace unos años ha habido una tecnología que me ha hecho la vida mucho más fácil. Es la única en internet que me está permitiendo vivir un poquito mejor, ¿no? Y, y esta ha sido Wordpress, ¿no? Eh, os quería comentar, antes de introducirnos en el mundo de, de Wordpress, qué está ocurriendo hoy día en internet. porque eh, los que nos dedicamos a estos, estamos siempre eh, con la tensión de que el, el cliente quiere resultados, el cliente quiere conversiones, quiere tráfico, quiere visitas. Y nos encontramos con que más del 40% de las webs en el mundo son webs dedicadas al comercio electrónico, al e-commerce. Eh, un 18% webs corporativas, las que pensamos normalmente que son las más comunes. Y solo un 10% webs de contenido. Las web de contenido serían aquellas en las que podemos participar en, desde redes sociales, foros, blogs, que es lo que nos ha traído hasta aquí, pues solo un 10% de los sites que tenemos hoy día en el mundo están ocupando más del 50% de los primeros resultados en Google, que es el buscador rey, y si no estamos en Google, como comentaba Andy, no existimos. De manera Claro, que la pregunta que se nos plantea es, si somos una empresa, ¿dónde queremos estar? ¿En qué tipología de site? ¿En qué tipología de web? Pues nos encontramos con la sorpresa de que tenemos zonas muy competitivas, eh, como en el caso de la pecera llena de pececitos, eh, sufriendo por la competencia, y son ya cada día más empresas las que han pensado en la creación de contenidos, es decir, en el blog, han pensado como una estrategia para estar en la pecera con menos competencia. Y, y de hecho, eh, me lleva ocurriendo bastantes años que muchísimas tiendas online hoy día tienen mucho más tráfico, muchas más conversiones, y muchas más visitas a través del blog que a través de la propia tienda. Es decir, el usuario antes de comprar quiere informarse. En segundo lugar, comparar. Y solamente al final desea comprar. Si conseguimos un embudo a través de nuestro blog, podremos llegar muy lejos, ¿no? Y son ya más de 200 millones de blogs en el mundo. Esto ya nos está indicando que algo se mueve en la en algosfera. La, ¿La importancia del blog? Bueno, todos lo sabemos, esto no quiero repetirlo demasiado, eh, tiene información muy fresca, a diferencia de otro tipo de, de, de webs, hay interacción con el usuario que eso no suele ocurrir tanto ni en las tiendas online ni en las páginas corporativas recoge las críticas por supuesto crea fidelización ya que son contenidos de manera permanente que pueden crear engagement en el, en el usuario eh, consigue muchísimo tráfico y aporta mucho valor como hemos dicho es la mejor fuente de información además testada y controlada por lo que se supone que es un experto ¿no? Y claro, eh, en Internet también nos planteamos una cosa, que si somos pequeños en el mundo físico tenemos que ser pequeños en el mundo online. Pues nada de eso. Cada día eh, estoy percibiendo que todo lo contrario. Las grandes empresas tienen muchísimo, muchísima inercia a la hora de tomar decisiones. La, las pequeñas empresas se mueven como, como pe pececitos en el agua, en este caso, y, y consiguen llegar muchísimo más lejos, ¿no? Y simplemente os pondría a poner ejemplo de, de Wordpress de algunas empresas de, de mi entorno que por ejemplo en este caso un, una micropyme, es decir, un solo autónomo, ha conseguido ser pionero en el sector de, la, de las financieras en toda España superando a todas las grandes entidades bancarias es decir, si sabe manejar contenidos podrá llegar muy lejos en Google y podrá desbancar a los grandes en este caso, las grandes financieras o los grandes bancos, ¿no? O en este caso, os podría comentar un caso que, que, que vivo con mucho cariño, de un pequeño empresario en Finlandia que eh, homologaba, reparaba máquinas offset para impresión en imprenta y ha conseguido convertirse en uno de los pioneros en el, en el mundo online, en su sector, que era un sector muy tradicional y ha conseguido tener desde un mercado muy local en Finlandia, ha conseguido vender hoy día en todo el mundo y en todos los continentes. Con una, un desarrollo web muy simple, esta es una de las tantas webs que tenía, un desarrollo web muy simple a través de WordPress y una estrategia de SEO en varios idiomas. Ya que el principal problema que tenemos hoy día a los que nos dedicamos al SEO es que queremos plataformas, queremos software en nuestras webs que nos permitan llegar muy lejos y nos permitan facilitar mucho el llegar a esos resultados. Y dentro de los gestores de contenido, en los que podemos manipular, gestionar nuestros contenidos web de forma muy sencilla, WordPress ya ha conseguido ser no solamente el pionero, sino ha conseguido ser, ahora mismo, llevarse más de la mitad de la cuota del mercado entre todos los gestores de contenido en el mundo. Joomla, que es otra, otra, otro gestor de contenidos que, que, que también conozco, que he trabajado, eh, la verdad que nos dificulta muchas veces el trabajo del SEO. Al final queremos el mejor resultado al cliente al, al menor coste posible. Drupal también lo hemos trabajado y la verdad que para grandes proyectos, proyectos muy especiales, es una plataforma que nos permite mucha potencia. Llegar donde otros gestores de contenido no nos permiten llegar. Y tenemos muchísimas más minoritarias, hay muchísimas dedicadas al mundo del e-commerce, desde PrestaShop, eh, Magento, OzCommerce... Pero, eh, en general, fijaros la gran cantidad de, de páginas en el mundo construidas con Wordpress. Wordpress lo creó Matt Mullenweg hace ya bastantes años, él era muy joven, tenía 18 años. Eh, a través de un concurso consiguió eh, iluminar su bombilla y pensar en algo que simplificase la creación de contenidos en Internet. Y fijaros, eh, ya es propietario de gr muchísimas grandes compañías, WordPress.com, por ejemplo, que es una compañía muy rentable, o Akismet, como un anti-spam. Y, claro, lo primero que se planteó su creador y lo que nos planteamos todos los que nos sumergimos en el mundo de WordPress es ¿por qué WordPress? ¿Qué ventajas tiene? ¿no? Pues, fundamentalmente, fácil configuración e instalación muy rápida. Es decir, nos permite eh, de una forma muy eficiente, muy efectiva, llegar a crear eh, una plataforma web. Además, es gratuito, como casi todas, es, es de código abierto, y no necesita mantenimiento, que es lo que tanto asusta a muchísimos empresarios, muchísimos webmaster, que el mantenimiento sea muy sencillo. De manera que con esta, estos cuatro ingredientes, nos podemos plantear que si WordPress, Realmente es una alternativa low cost, porque es a lo que todos estamos llegando, muchas veces equivocado, respecto a WordPress. El San Benito de que es una plataforma eh, low cost. Os podría comentar, os podría mostrar muchísimos casos, estos son solamente una pequeña cantidad, los que realmente están utilizando WordPress ya sea la página oficial del primer ministro británico o Mozilla Labs donde realmente se hacen todas las pruebas en Mozilla, Spotify que todos la conocemos, Mashable ¿vale? que es un, un blog de reconocido prestigio a nivel mundial, Sylvester Stallone, tiene su, su página en WordPress, Jane Fonda, Tom Jones, Fresh Apps que son también líderes en, en, en venta de aplicaciones y claro Simplemente son unas muestras de que puede ser low cost por las grandes ventajas que tiene, pero podemos sacar mucha más partida a WordPress. Tenemos gran cantidad de diseños, son temas. Los temas en WordPress cada día son más numerosos, ya tenemos más de 100.000 en el mercado, muchos son gratuitos, pero realmente os aconsejo, si queréis llegar mucho más allá en diseño o que personalicéis, porque WordPress es muy flexible, o incluso que compremos temas premium, que realmente te permiten no solamente un mejor diseño, sino también llegar mucho más allá en lo que es la gestión interna. Tienen muchísimas más aplicaciones eh, de por sí. Este sería el 2010, Ten, 20 2012, que todos sabemos que son, son ya, digamos, conocidos, ¿no? Eh, serían la estructura básica para decir, a partir de aquí podemos llegar lo lejos que queramos, ¿no? Y podemos encontrar plantillas gratuitas de este tipo, o plantillas premium ya un poquito más elaboradas, en las que hay muchísima interactividad con los, con los usuarios. O incluso, tiendas online. Es decir, la gran revolución que estamos viviendo en WordPress estos últimos meses, está siendo la de la creación de tiendas online. Ya que nos permite, de una forma muy simple, yo no la aconsejo con demasiada cantidad de productos, pero sí, cuando son tiendas más simples, os la aconsejo porque tienen unos diseños inmejorables con respecto a otras plataformas y además eh, podemos hacer un SEO en el que no tenemos competencia. Aquí tenemos otra, otra muestra de una tienda online. Otra de las grandes ventajas son los plugins. Los plugins son pequeñas aplicaciones externas, paquetes de software que nos hacen todo más fácil. No os aconsejo que os volváis locos probando uno y otro de los plugins que tenemos en el mercado, que son ahora mismo, a fecha de ayer, 21.389 plugins gratuitos. Es decir, si no encontramos el que deseamos, extraño. Hemos encontrado plugins para cualquier tipo de concepto. De manera que los que más me preocupan y los que más hicieron hace años que WordPress se, se constituyese en nuestra empresa, en, eh, en una de las bases de, del SEO, fue, claro, que es muy amigable para Google. Es decir, ya eh, hace siete, ocho años WordPress destacó por tener un posicionamiento natural cero sin hacer... Sin, sin aplicar ninguna técnica, mucho más favorable que en otro tipo de plataformas, como Yulla, ¿no? que ha sido la reina durante muchos años. De manera que si, por ejemplo, eh, te, tenemos un resultado en Google, veríamos en la zona en azul, como ya ha comentado Andy, pues la zona del metatitel, en la zona en negrita de la metadescripción, o la zona en verde de la URL. Pues esto que es tan simple, pero tan importante para Google, Google necesita saber lo que el webmaster Informa, aporta sobre cada una de sus webs. Pues en otras plataformas hace años era insufrible. Es decir, colocar por ejemplo una URL amigable, que eso por exclusión viene ya de por sí en, en WordPress, pues era muy sencillo. De manera que incluso podríamos crear estructuras personalizadas en nuestras URLs aportando no solamente el título de un post o el título de una página, sino incluso su categoría, sus tags asociados. podíamos hacer la estructura que quisiéramos y de forma manual o de forma automática. O, por ejemplo, con los metatags, podíamos personalizar ya hace muchísimos años eh, desde el título, la descripción, los, los meta keywords, e incluso construirlos de forma automática de manera que si tenemos como me ha ocurrido muchas veces periódicos online en los que tenemos más de 50 o 100 noticias diarias muchas veces es, es muy engorroso tener que ir creando metatags de forma, de, de forma manual las podemos crear de forma automática y construyéndolas como queramos de manera que por ejemplo nuestro título sea el título de la página nuestra descripción sea el título de la página, el nombre del blog y las categorías principales. Y los meta keywords podrían ser, por ejemplo, los tags, las etiquetas, que se asocian a cada una de nuestras noticias. De manera que el ahorro en tiempo, no os puedo comentar cómo es. Eh, nos permiten, por ejemplo, integrar formularios desde MailChimp hasta cualquier otro gestor de newsletter. Ya que sabemos que el newsletter bien utilizado puede ser una herramienta muy potente para vender. O podemos vincular cualquier tipo de contenido de forma muy sencilla a todas las redes sociales que queramos. En este caso, a 20 otro ejemplo, nos permite en todos nuestros blogs pues que nuestros contenidos se compartan en cualquier parte del mundo. Es decir, no, no nos vale en este caso si un, es un blog de marketing que se compartan únicamente en Twitter, en Facebook o en 20. No. Queremos llegar mucho más lejos, ¿no? De manera que aquí entramos en el concepto de qué queremos hacer en Internet. El si queremos trasladar el concepto del offline, que es vender, vender y vender, tanto en Internet, en blogs y en redes sociales estamos perdidos. Tenemos que ir al concepto de aportar valor. Si no aportas valor no vendes nada. Y de esa manera, pues aunque sabemos todo que Twenti es una red social únicamente española y, di y dirigida a un público objetivo, normalmente muy joven, pues esto no solamente ocurre en España, ocurre en muchos países del mundo. ¿no? Tenemos Orkut, que ahora ha sido absorbida por Google+, donde nos encontramos que en Brasil, un mercado tan interesante ahora mismo para los españoles, Orkut sigue siendo muy, muy importante. Y ha sido hasta el año pasado la red social número uno en Brasil y en algunos países como Paraguay o Uruguay. Y además en la India. O, por ejemplo, Contacte, que es una red social típicamente rusa, a nosotros nos nos está viniendo muy bien para el mercado ruso, ya que no podemos entrar a través de Facebook todavía. O, por ejemplo, Kuzon, en el caso de algo Rusia, sobre todo la, la zona del, de, del este, y China. O, por ejemplo, Weibo es una red social como Twitter, pero en China, que de hecho tiene ya más seguidores casi que Twitter. O Draugen, que es una... Es una red social de Letonia, también es un mercado en el que me he movido y la verdad que es una, una gota de agua en, en, en un océano en cuanto a número de, de, de seguidores, pero es la única forma de acceder al mercado letón. Sin embargo, Estonia o Lituania siguen siendo fanáticos de Facebook. Es decir, tenemos que estudiar mucho los mercados. De manera que si compartimos con nuestro post en Wordpress, compartimos con cualquier red social, podemos llegar mucho más lejos. Un sitemap también es un concepto que en SEO es básico. ¿no? Crear un sitemap es crear, es crear un archivo en el cual podemos indicarle a Google y a otros buscadores qué queremos que se indexe de nuestro site y cuáles son, por ejemplo, las importancias relativas de unas páginas respecto a otras. O, por ejemplo... Minutos. ¿Sí? 25 minutos. No. 10, vale. ¡Qué susto! 25 minutos. <risa> <risa> pues tenemos que tener en cuenta que el sitemap nos va a hacer que todos los buscadores comprendan lo que tenemos en nuestro site. De manera que tanto importancia de unas webs con respecto a otras, la frecuencia de cambio, y ahí no podemos engañar a Google. Google tiene muy mala idea muchas veces, se enfada y nos manda al sandbox. Entonces, hay que indicarle en el sitemap realmente lo que queremos que, que se haga. ¿no? Y eso podemos hacerlo de forma automática. Podemos indicarle de una forma muy clarita a Google, a través del sitemap, hay muchísimos plugins en WordPress, cómo queremos que nuestro sitemap se vaya actualizando y qué criterios seguir. Si yo creo que mis posts son más importantes que mis páginas o que mis tags o mis categorías son más que nuestros posts, se lo vamos a ir indicando en el sitemap y nos ahorramos muchísimo tiempo. Eh, la gran revolución de, de WordPress fue que integrar un, un elemento que a veces no nos gusta nada, que es la nube de tags, ¿vale? donde tenemos muchas etiquetas mezcladas con distinto tamaño en función de la cantidad de artículos que hablen de cada una de esos tags. Pues eso es muy fácil de configurar en WordPress, nosotros en Yurla, por ejemplo, hasta hace años era fiebre cada vez que intentamos aportar este tipo de elementos y, y bueno, y sale de forma natural en, en WordPress y nos ayuda muchísimo en el posicionamiento, ya que podemos usar palabras clave, keywords, que sean poco semánticas de cara a una redacción natural. O incluso, de una forma muy simple, podemos hacer que, cuando publicamos un artículo, aquellos posts que estén vinculados la, con la temática del nuestro, nos vaya creando distintos enlaces. Es decir, una web en la que la red de enlaces de hipervínculos sea muy rica y enlacen de forma muy natural unas con otras, enriquece a nivel del SEO. De manera que configurar esto es muy sencillo y, además, eh, aportarle a cada palabra clave que aparezca en nuestra web aportarle enlaces a un destino determinado, dentro o fuera de nuestra web. Esto que hacerlo hace unos años para mí eran sudores y lágrimas, hoy día es cuestión de instalar un plugin en cuestión de un minuto. O por ejemplo, desde la descripción de las imágenes, algo que puede ser tan obvio, desde manipular pues cuál es la, la URL, pues como Google es totalmente ciego ante las imágenes, necesita entender su código tras la imagen, pues podemos incorporar un, un título, podemos incorporar una url amigable es decir que no sea numérica sino algo con más como en el caso de abajo sería una url más amigable y aparte contenido alternativo o titel para indicarle a google mucho más de lo que nuestra foto está, está diciendo ¿no? todo esto viene de forma natural también en wordpress o los gestores multidiomas eh, os parecerá algo muy obvio pero hemos trabajado tantísimos gestores de contenido en los que hacer seo en múltiples idiomas también era una tortura, ya que nos originaba continuamente conflictos de metatags, de títulos, descripción, keyword, geotags, de manera que hacer un buen SEO era tarea imposible. Pues de forma muy simple, tenemos muchos plugins gratuitos y otros de pago, que nos permite llegar muy lejos en, en, en multidioma. De, de manera que tenemos muchas empresas españolas que se están yendo a otros mercados, ya que en España está la cosa tan mal, de, de, bueno, con, a través de, de, de múltiples idiomas. No os podía comentar demasiado de esto. Los geotags es otra gran revolución de WordPress, fue el primero en implantarlo, de manera que podemos aportarle a cada noticia dónde se encuentra situada geográficamente. Y esto beneficia muchísimas búsquedas móvil o búsquedas en Google. Eh, tengo que ir pasando un poquito. <ríe> no, nos van a ir... Eh, beneficiando muchísimo en el SEO en muchos países. Por ejemplo, ha sido mucho más fácil para mí moverme en el mercado finlandés o sueco que en el mercado español. ¿no? Y todo esto son ejemplos de páginas en Wordpress. Os podría comentar muchísimos datos sobre ellos. Y después, es muy personalizable y muy flexible. De manera que podemos conseguir cualquier tipo de diseño eh, de forma muy simple. Eh, muchos de los clientes incluso nos han pedido hacer un desarrollo a medida utilizando una página en Flash, sabéis los grandes problemas que tiene el Flash hoy día para el posicionamiento web, y pasarlo automáticamente a WordPress a un coste ridículo, ¿no? Y el comportamiento sigue siendo igual. Estos son ejemplos de páginas en Flash que han sido pasadas a, a WordPress. Y con esto ya simplemente eran distintos ejemplos. Ya me estoy pasando, me van a regañar. Y sencillamente... Al final lo que os quería comentar es que las páginas corporativas están usando ya hoy día mucho más WordPress que incluso los blogs, ¿no? y así que ya corto, y, y si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna duda, uy, Dios mío, qué maravilla. Cuántas preguntas. Ya que tengo yo el ah, micrófono sí. en la mano, vale. lo voy soltando por aquí. Las preguntas muy breves, por favor. Eh, hola. Buenas. Ante todo, gracias por la charla que nos has dado. Y bueno, yo la pregunta que tenía era referente a lo de la nube de los tags, esta que has comentado, que yo estoy un poco verde en este sentido. Esta nube aparece, yo he podido observar en algunas páginas que cuando tú entras te aparece al lado el batiburrillo este de palabras, ¿realmente el usuario clica en esas palabras? ¿O sabemos un porcentaje de usuarios que clican ahí para buscar dentro de lo que es la página o me lo podías aclarar un poquito mejor? Porque yo he entrado a veces y casi que me, me enredo ahí dentro. Muy buena pregunta. Eh, por lo general se supone que más de 50 keywords en una nube de tag no es relevante. Es decir, no es útil ni para el usuario ni para el buscador. Lo que no es útil para el buscador no es útil para el usuario. ¿no? Y eh, lo que sí es que eh, nos permite hacernos una idea de una forma muy visual de qué habla un blog, de qué habla una página. Es decir, en el caso que os he puesto, aparecía Facebook y Twitter como grandes palabras clave. Entonces, es una forma muy gráfica que es lo que actualmente está atendiendo el, el desarrollo web. Es decir, a irnos a mucho contenido vídeo, audio e imagen, ya que el usuario cada día lee menos, el usuario ojea la web De manera que nos puede venir bien para eso. Y es una herramienta esencial en el SEO para conseguir que, por ejemplo, abogados Málaga, que es una palabra que semánticamente no podemos incorporarla en ninguno de nuestros contenidos, sí que la nube de TAC nos puede echar una mano, porque no se busca abogados en Málaga ni abogados de Málaga, se busca abogados Málaga, ¿no? Entonces, sí que es una técnica que sí que nos ayuda incluso a la hora de ahorrarnos lo, las tildes, ¿no? Sabemos que todavía, aunque Google no lo reconoce, ¿no? La, el posicionamiento de palabras como Málaga, sin tildes, hoy día es mucho más efectivo sin tildes que con tildes. Entonces, no sé si te lo dejo claro. Gracias. Hacia a ti. ¿Teguno? ¿Teguno? ¿Teguno? Hola, yo aprovecho el sí. recorrido ya que está aquí. Eh, <risa> mi nombre es Carolina, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias. Pero yo quería preguntarle, que ha dicho que es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, Wordpress es muy fácil, hemos llegado a los plugins, hemos llegado a un montón de cosas, pero en la época en la que estamos, en la que nos tenemos que diferenciar, mi consideración es que buscar un tema, ponerlo y punto, no sirve, porque evidentemente pues, casi todo el mundo tiene los mismos temas que son los más sencillos. ¿no? Entonces yo quería preguntarle un consejo, un libro algo en el que podamos guiarnos para tunear, digamos, el Wordpress para poder personalizarlo, porque yo me he puesto y es un horror, sobre todo cuando mm. eres aprendiz, no, no hay manera, ¿no? Entonces, si nos pudiera recomendar, por favor, algún claro. libro o algo que nos pueda guiar, gracias. Pues, libros, la verdad, ninguno, porque sabes que las actualizaciones permanentes en WordPress hacen que sea algo estresante. El foro en WordPress.org funciona genial, muy bien, y ahí puedes encontrar dudas sobre todo ello. Para el tema de la customización de temas, lo ideal es manejar algo, evidentemente, el código PHP, y por supuesto, estilo CSS. Y a veces no es fácil. Pero claro, lo que yo os comentaba era que realmente eh, hoy día nos movemos en un mundo, debido a la situación de pánico que estamos viviendo con la crisis, ¿no? una palabra que no quería decir, pero la digo, vale una crisis muy psicológica, vale pues está haciendo que haya grandes empresas que se planteen que un presupuesto mensual de 200 euros en, en social media es mucho. Entonces imagínate, eh, idealmente un proyecto web un proyecto de desarrollo web tiene que ser un proyecto en el que la inversión sea importante, porque esto es caparate en Internet. Pero hoy día estamos recurriendo a este tipo de estructura porque nos permite, eh, de una forma muy sencilla, un resultado medio que a muy bajo precio. Entonces, hay muchísimos tutoriales en YouTube. Tienes tutoriales de cualquier tipo de plugin en WordPress y cualquier tipo de, de instalación, vinculación con base de datos MySQL. Todo eso está muy, muy sencillito en los tutoriales. ¿Quién sigue? Eh, do, do, ¿Dónde está el micro? Bye. Buenos días, mi nombre es Iván. Eh, una pregunta breve, sencilla. Para todos aquellos que tenemos una página web eh, con una imagen corporativa, todo creado, le estamos dando publicidad, queremos que llegue al mayor número de gente posible, ¿qué posibilidades tenemos a estas personas de compatibilizarlo con WordPress, por ejemplo? Claro, muy buena pregunta. Ahí nos estamos encontrando con que, nos encontr que tenemos estructuras ya creadas, previas, son muchísimos contenidos. La vinculación de contenidos antiguos con lo nuevos es muy fácil, la importación y exportación de datos, muy compatible. Ayer mismo estuvimos haciendo una de un periódico norteamericano en, de pasarlo de Joomla a, a WordPress. Es un poquito engorroso, pero se consigue. Eran más de 5.000 artículos, imagínate pasarlos no a mano. hacerlo nosotros o sea, personalmente o necesitamos eh, hay, de algún profesional, hay, hay aplicaciones de import de export que funcionan muy bien. Lo que ocurre que a veces pueden originarse conflictos en función de versiones de uno y otro, ¿no? Pero por lo general, WordPress, eh, a nivel de versiones, es la que menos problema nos da de todos los gestores de contenido a la hora de compatibilizar con todo lo demás. Es decir, se originan mucho menos conflictos que en otros tipos de, de CMS. Y, y claro, y para las empresas, pues viene muy bien incluso si tienes ya una estructura y no quieres romper con ella. Puedes crear un blog, una carpeta, de una forma muy sencilla, sin tener que romper con la herencia que ha recibido desde hace años, ¿no? Sabemos ahora mismo que no hay muchísimo capital para eso y a veces nos tenemos que adaptar a lo que hay. Pero yo personalmente, cada vez que me viene un cliente, sobre todo en marketing internacional, donde el tema del SEO es esencial, sabéis que muchas empresas españolas están todas pensando en irse fuera, ¿no? en vender fuera o en implantarse fuera pues el marketing online internacional es muy complejo y si no tenemos una buena base en la que poder hacer muchos aplicar muchos atributos SEO estamos perdidos ¿no? entonces a veces merece la pena romper con todo montar algo en un CMS más compatible con el SEO y ponerse a trabajarlo ¿Necesitaríamos eh, entonces Wordpress por ejemplo una dirección nueva o algo así? ¿O, o... No, si, si lo creas en tu propio servidor eh, realmente tú puedes crear un, una sección de Wordpress en un subdominio o en una carpeta. Es decir, no tienes que romper con lo antiguo si no es necesario. Vale. Gracias. No sé si queda tiempo. Hola, buenas. buenas, buenos días. Soy Carmen. A mí me gustaría saber por qué no tenemos competencia, competencia en SEO, en tienda online, en el Wordpress. ¿Por qué no, no tenemos competencia? Sí, me has dicho que no tenemos competencia a la hora de... Eh, posicionar en SEO una tienda online. Claro, eh, tiene gran cantidad de atributos que nos permite de una forma muy económica, en coste horario, poder llegar a cumplir con todas nuestras exigencias en el SEO. Es decir, en SEO tenemos más de 200 factores que nos influyen en el algoritmo. De, de manera que otras estructuras, ya sea Prestashop, Magento, Joomla, nos permiten también crear plataformas online ¿Vale? plataforma de venta online, pero cualquiera de esos atributos nos exige mucho más poder de configuración. Entonces, si tengo una, tengo un comercio sí. ¿vale? y quiero montar una tienda online en Wordpress, solo con tres artículos tengo más, más posibilidad de posicionar en SEO, ¿no? No. Pues bueno, eso... eh, son, son estructuras que te simplifican el llegar a poder ser más visibles de cara al buscador, eh, es decir, quiero insistir en que Wordpress no es un milagro, es decir, un, una página en Wordpress, ya sea tienda o, o lo que fuese, eh, con un mal contenido, no va a posicionar frente a una estructura en Joomla con un buen contenido, es decir, simplemente son pequeños detalles los que en SEO hacen que triunfe. O sea, es hacer eh, no un 100% mejor que los demás algo, sino un 1% mejor que los demás 100 cosas, ¿no? Son pequeños detalles los que influyen en el SEO. Entonces, son estructuras que personalmente llevamos trabajándolas muchos años y cada vez que nos llega un proyecto en WordPress nos alegramos porque decimos podemos aportar mucho más en menos tiempo, podemos llegar más lejos, más recorrido. simplemente era eso.